Hola, vamos a hacer un par de ejemplos de cómo descargar registros desde Riuma en nuestra biblioteca de Mendeley. Para eso, mmm, tenemos dos opciones. Vamos a hacer eso, un ejemplo de cada una de las dos. Uno es, una vez tenemos localizado un registro que nos interese, nos interese en Riuma, vemos que tenemos una opción directa para Mendeley. Y otra es la herramienta Web Importer que ya tenemos previamente instalada en el navegador. Comentaros que esta herramienta va a ser muy útil, sobre todo en bases de datos en las que no tenemos la, la opción directa de Mendeley. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, para el primero, utilizaremos el botón directo para compartir en Mendeley. Y para ello, nos pide que iniciemos nuestra sesión. Y aquí vamos a ver también que nos ofrece distintas posibilidades. Una, puede ser que lo hagamos directamente en una de nuestras colecciones u otra en la genérica, digamos, ¿no? Donde lo tenemos toda. En este caso vamos a hacerla en toda. De, decir, que podemos descargarnos el PDF si está disponible y le damos a importar directamente. Que esta sería la opción directa, digamos. Tarda siempre un poquito en cargarse y después vamos a irnos a ver como nos lo ha hecho en Mendeley, Reference Manager. ¿Mm? Ya nos dice que ya está hecho. La otra opción sería utilizar la herramienta Web Importer. Pincharíamos en la misma y de la misma forma tendríamos que iniciar nuestra sesión. Como ya la hemos iniciado antes, no, ha, no se ha reconocido. Y marcamos el registro que nos interesa, que viene acompañado de su PDF. En este caso le vamos a decir que en vez de la, la carpeta genérica, digamos, no lo haga en una, una colección que hemos creado previamente, que se llama Cambio Climático, por ejemplo. Y le decimos añadir. También tarda un poquito. Vale. Si nos vamos a nuestra colección, a nuestra biblioteca de Mendeley, veremos que en todas las referencias, o si nos vamos mejor a recientemente añadido, las tenemos por aquí. El estudio de la comunicación y los efectos previsibles, que no lo habíamos bajado ya antes, así que nos sale doble. Pero bueno, eh, para descargar los PDF simplemente tenemos que pinchar en, en el iconito ese que hemos visto. Que nos saldría, para cerrarlo, pues aquí. Aquí le decimos que nos descargue el PDF. A veces tarda un poquito en hacer la descarga la primera vez. Una vez ya se ha hecho, es rápido. Bueno, volvemos a la biblioteca para no entretenernos más en esto. Y una cosa que sí quería comentaros es que eh, una vez hemos hecho una descarga, en nuestra biblioteca de Mendeley siempre es conveniente realizar una revisión. Por ejemplo, eh, de este, de efectos previsibles del cambio climático, en este caso es una tesis doctoral, como vemos, y sin embargo nos ha, nos ha puesto que es un artículo de revista. Entonces siempre hay que revisar todos los campos porque en función de la información que tenemos en los distintos campos, después va a utilizar eso para realizar nuestras citas y nuestra bibliografía y cambiar lo que veamos que, que no esté correcto o que está en este caso, tesis, o que está incompleto. Por ejemplo, nos viene el doctorando, pero no nos viene el director. Podemos eh, util, eh, implementar más información que tengamos en la institución, el departamento, en fin. Todo lo que veamos que queremos rellenar. Eh, podemos utilizar etiquetas, aquí tendríamos el, el PDF, en fin. Y otra cosa también es interesante, esta opción que nos dice si queremos señalar o no, eh, el compartir... Esa referencia en Mendeley, que eso ya es una opción también personal de cada uno. Eh, en fin, y esto sería lo que, se, lo que tendríamos que hacer para descargarnos un registro en nuestra biblioteca de Mendeley desde Riuma, utilizando cada una de estas dos opciones que tenemos disponibles. Y esto sería todo.